No, mi casa se quema, espera. Por tu culpa casi muero, no puedo creer que hayas sobrevivido, ahora toma esto, esto es lo que te pasa. Ahora sigues tú, CJ. Saldré un rato afuera. Ha llegado tu hora, CJ.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 No voy a permitir que tú me ganes, ¿sabes que la policía me estuvo buscando desde que me hicieron esa broma? ¿Sabes que estuve a punto de morir, por tanques, helicópteros, policías, balazos y mucho más? El tío Kilipollas terminó quemándose con todo y su casa, y ahora tú morirás, en mis manos, morirás, sin que te lleven al hospital. Ja ja, ja. no podrás si antes te mato, Muere.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 No me está gustando mucho estos lugares. Debería irme a un lugar muy lejos. A... Esto te ganas por haber matado a mi hermano, CJ, y al tío gilipollas. Me duele todo el cuerpo, ¿qué me hicieron, o qué me van a hacer. Hemos dejado un explosivo en este edificio, y te golpeamos para que no te muevas. Adiós.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 Pude aterrizar bien. Ahora veré si están en Grove Street. Bien hora del de fin de uno. Vienen a por mí. Es hora de terminar con esto de una vez por todas.